Ministra, bienvenida, es un gusto que nos acompañe ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Felicitarla también Gracias, igualmente, bueno, por mañana, el <risas> día de mañana Nos adelantamos un poquito, pero sí. para esa referencia yo le decía también A a este, a abordar estos temas que, nos, que lo consideramos importantes en el sector Más aún si, si el trabajo que realizamos es servicio obviamente a la sociedad eh, Quiero empezar con los avances del Estado en el sector dirigirnos hacia los periodistas, hacia el trabajador, el que está todos los días haciendo la cobertura y llevando la información, obviamente, a través de los medios. Bueno, sí, la, eh, a mí me parece que un, un valor muy preciado que tiene el ejercicio del periodismo boliviano mm. es el, el hecho de que lo puede ejercer con absolutamente toda la libertad amparada por la constitución política del Estado eh, y cumplida por... Eh, ...por el Gobierno Nacional. Eh, a mí me parece que eh, este hecho es muy significativo... ...el hecho de que eh, la gente que está, hombres y mujeres... ...que están en el oficio diario de buscar la información... Eh, ...para poderla compartir con la sociedad... Eh, ...no tienen absolutamente ningún tipo de restricción... Eh, ...institucional del Gobierno Nacional y tampoco de los gobiernos subnacionales y creo que eso es algo muy importante en consideración de que se trata de un, de un derecho amparado por nuestra constitución política del estado que tiene un paraguas jurídico internacional también muy valioso eh, yo lo rescato como el principal valor para eh, conmemorar este día del periodista boliviano ¿Por qué? porque Fíjense que nuestra Constitución Política del Estado ha incorporado no un artículo, sino un capítulo extenso que protege, que ampara todo lo que tiene que ver con las comunicaciones en general, más allá incluso que únicamente la libertad de prensa. Pero además nuestra Constitución también se la destaca cuando se habla de comunicaciones como una de las pocas que introduce, por ejemplo... El, lo constitucionaliza el derecho de réplica eh, que usted bien sabe eh, es un derecho que ha estado amparado siempre por los códigos de ética por las normativas éticas de eh, los gremios del periodismo en Bolivia y en el mundo ¿no? entonces eh, eh, sin embargo en Bolivia logramos constitucionalizar ese derecho que es sustancial y que en muchos casos no se cumple evidentemente pero que el ciudadano o la ciudadana eh, ya sea autoridad o no puede hacer uso de ese eh, tiene todo el derecho a hacer uso de ese derecho constitucional que es el de la réplica ¿no? Ministra, usted está hablando del, del ejercicio que tiene, las garantías que tiene el periodista en Bolivia para ejercer su profesión. Así es. Y, y mire, voy a relacionar, esto le voy a preguntar al final, pero sí. tocamos el tema. Adelante. Y quiero ¿Sí? relacionar esto porque hace poquito, el 3, 3 de mayo, ¿Sí? veíamos el Día Internacional, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Eh, Ahí eh, nos sirve para ponernos a pensar cómo estamos en Bolivia y, y precisamente en esta temática. Y, y como también, ahora que recordamos el Día del Periodista Boliviano, que ejerce y que le permite, está nuestro país en ello. Porque voy a hacer dos comentarios y dos publicaciones que se las conocía. Una de los Reporteros sin Fronteras, donde son muy críticos en base a algunos elementos que considera el tema de la publicidad, la asfixia eh, o la persecución. Y este otro que presenta la UNESCO, donde tiene otros indicadores y, y tiene otro, otra visión pues, de, lo que, de lo que es el ejercicio del periodismo en Bolivia. Mire, ahí yo le puedo señalar eh, varias diferencias sustanciales. ¿no? Uh -huh. Reporteros Sin Fronteras es una ONG que tiene eh, una intencionalidad política, que tiene, eh, además está ejerciendo una, una estrategia, eh, no solamente en Bolivia, si ustedes miran sus informes, vinculadas a construir una matriz mediática eh, estigmatizadora de gobiernos revolucionarios como el nuestro, eh, intentando poner en eh, tela de juicio eh, el respeto de las libertades, como en este caso la libertad uh -huh. de prensa, la libertad de información. Y por otro lado estamos hablando de un organismo internacional, que es la UNESCO, que... Eh, en realidad lo que hace la UNESCO en este informe al que usted hace, hace referencia... ...es eh, un trabajo de investigación con una metodología científica... ...que eh, observa durante un periodo de tiempo eh, cómo están los medios... ...cuál es la salud de los medios en Bolivia. Por el otro lado, lo que hace Reporteros Sin Fronteras es recepcionar... Eh, ...algunas denuncias, no una serie de denuncias... ...algunas denuncias tergiversadas, sesgadas por eh, medios de comunicación que evidentemente se han visto eh, afectados en sus intereses económicos en el transcurso de estos 12 años ¿no? usted debe recordar de que antes de que nosotros tengamos esta nueva constitución política del estado que establece por ejemplo eh, que prohíbe la consolidación de monopolios mediáticos es decir no pueden haber monopolios en con medios de comunicación en Bolivia, constitucionalmente, eso no había en la anterior constitución, ese, ese pequeño gran detalle que se logra introducir en la constitución, afecta intereses de grupos empresariales que estaban armando sus monopolios mediáticos. Uh -huh. eh, yo vengo del periodismo eh, escrito, de la prensa, y recuerdo bien de que en Bolivia se estaba eh, armando un grupo que se denominaba Grupo Líder, del cual formaban parte eh, varios, me, varios periódicos impresos, varios diarios, que tenían eh, sede en las nueve capitales. Es decir, que tenían nueve periódicos en nueve capitales del país que formaban parte de este grupo líder, además de otros dos o tres, si no me equivoco, que eran eh, diarios igual que se publicaban en ciudades intermedias grandes, como por ejemplo El Alto, Montero, ese, ¿no? Entonces, a partir de que en la Constitución se registra, se inscribe el mandato de que no pueden haber monopolios mediáticos, esto se desestructura y desaparece de pronto. ¿no? Entonces se han afectado intereses. ¿no? Esos, esos afectados son los que eh, tienen con cierta frecuencia, primero que hacen un ejercicio de oposición mediático duro y segundo con cierta frecuencia intentan poner en duda o en tela de juicio con denuncias sin sustento o sin argumentos respecto de que en Bolivia se estaría restringiendo la libertad de información, la libertad de prensa. Por otro lado, hay también un activismo de eh, exdirigentes eh, periodistas que... Eh, eh, son actualmente activistas políticos que trabajan para algunos eh, gobernadores o alcaldes de oposición y que se van a hacer este tipo de denuncias. ¿no? Sin embargo, estamos hablando, en el caso de la UNESCO, de un estudio que se desarrolla durante un periodo de tiempo, que analiza los contenidos de los medios, que utiliza una metodología científica y que luego saca conclusiones. Donde evidentemente hay eh, algunas posiciones eh, de recomendaciones uh -huh. hacia... Eh, no, no, ...no específicamente hacia el Estado... Eh, ...pero hay algo sustancial en este trabajo... ...que a mí me parece importante destacarlo... ...este trabajo de la UNESCO que se publica el 2016... ...señala por ejemplo de que eh, se establece a través del estudio... ...de que eh, el gobierno nacional, el Estado boliviano... ...no tiene ningún nivel de injerencia... ...sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación... Y ...a mí me parece muy valioso eso... ...porque está mostrando una realidad... Nosotros uh -huh. en realidad no tenemos la intención ni, ate, ni el hábito de eh, interferir en los contenidos mediáticos en nuestro país. ¿no? Ministra, estamos hablando de, los, de una lectura que se ha realizado de los medios de comunicación. Yo quiero separar ahora el trabajo de los periodistas y de los dueños de comunicación. Uh -huh. La responsabilidad que tienen los, los dueños de los medios de comunicación, uh -huh. que, que, que están en otro rol, y, y el trabajo del trabajador, de, de la redundancia, ¿no? De, del, que, del reportero, del periodista que está día a día en la cobertura. Sí, bueno, yo un poco puedo hablar desde la experiencia, vengo de hacer periodismo desde la radio, eh, cuando corría con mi grabadora, uh -huh. luego la televisión, también con mi micrófono y finalmente terminé en el periódico, ¿no? Entonces, eh, como que conozco cómo es la calle ¿no? y conozco las condiciones también en las que eh, ha trabajado nuestro gremio y en las que trabaja actualmente. ¿no? Eh, en realidad el, el oficio del periodista, eh, que es un oficio muy grato, un, nos da muchas satisfacciones en términos de que uno logra cuando, cuando publica alguna noticia que tiene un impacto social... Eh, uno tiene sus trofeos ahí de por medio porque está logrando eh, posicionar determinada temática, etc. Eh, pero también tiene su, su, lado, su lado, no negativo, ¿no? sino ingrato. Yo, yo lo califico como ingrato. Y evidentemente es una profesión que no enriquece a nadie. No, eh, no solamente en Bolivia, eh, es en el mundo entero. Es una profesión ingrata en términos económicos, porque no, no creo que en Bolivia eh, y en la región existan periodistas que con el ejercicio del periodismo se hubiesen vuelto millonarios o ricos. ¿no? Es un trabajo muy honesto, es bien sacrificado, bien comprometido, pero también bien satisfactorio cuando uno ha podido eh, alcanzar eh, algunos éxitos, entre comillas, que están relacionados sobre todo al posicionamiento de temas sociales, a la defensa de derechos humanos, de derechos de los niños, etc. ¿no? Sin duda. Eh, de hecho, eh, si hablamos ahora de los, de los trabajadores, de los periodistas, de los reporteros, ministra, eh, ¿se han tenido eh, políticas que beneficien al sector desde el Estado? Y le hago una segunda consulta, por ejemplo, este que me parece muy importante, el tema de, del seguro de vida. ¿En qué etapa está? ¿Por qué sentimos que no está avanzando? Bueno, eh, eh, ha habido una serie de reivindicaciones eh, que probablemente no se lo siente. Por ejemplo, hoy día, hoy día se ha declarado asueto para mañana. Y yo le garantizo que en los medios de comunicación no se va a efectivizar. De hecho, yo he trabajado como 25 años en medios de comunicación y el 10 de mayo jamás ha habido asueto a pesar de que hemos celebrado hermoso, ¿no? pero en otros horarios. Entonces, eh, la realidad nos muestra lo complejo y lo difícil que es uh -huh. poder eh, consolidar la reivindicación de eh, derechos de los compañeros eh, de nuestro gremio. ¿no? Sin embargo, eh, yo quiero también hacer una diferenciación. no. Fíjense que eh, uno de los factores por los cuales no se logran eh, poner en práctica todos estos derechos que se van reivindicando a través de nuevas normas. Usted mencionaba el tema del, eh, usted mencionaba el tema del seguro de uh -huh. vida. ¿no? Eh, en realidad, el 80% de los medios de comunicación en nuestro país están en manos de privados, ¿no? es decir, de empresarios privados. Eh, nosotros, por ejemplo, nos hemos enterado en los, en los últimos meses de que silenciosamente se despiden trabajadores en los medios de comunicación. Eh, que hay despidos en algunos medios de comunicación y que lo hacen de forma silenciosa, ¿no? eh, hay medios de comunicación grandes que no les permiten a sus trabajadores que se organicen al interior de, que se organicen gremialmente, que no les prohíben tener sus sindicatos, etc. ¿no? Pero por el otro lado también le quiero decir este, con, con cierta satisfacción eh, de que eh, en los medios públicos, hay un mejor trato en términos salariales, en términos de derechos laborales. Hay un ritmo duro de trabajo, en, como en todo medio uh -huh. de comunicación, pero eh, yo he sido, en dos oportunidades he trabajado en el Canal 7. En una ocasión he sido directora en Santa Cruz y luego fui gerente aquí en Canal 7 durante un año. En, en, en ambos casos he podido percibir de que eh, en el gremio del periodismo buscan trabajar en el canal 7 porque saben de que van a tener un sueldo seguro eh, no será el mejor de los sueldos pero si lo comparamos con, la, con el promedio de nivel salarial uh -huh. de los periodistas en los, medios en los medios privados siempre es un poco mejor entonces eh, pero hay reivindicaciones pendientes muy importantes como la que usted ha señalado que reitero, ha habido toda la voluntad política para su aprobación y que en su ejecución hay todavía una resistencia. fíjese que los empresarios privados han denunciado esto ante, Eso quiero ante los periodistas sin fronteras. ¿no? ¿Dónde está eh, la...? Los empresarios privados dicen que el gobierno está eh, asfixiándolos con la creación de un seguro mm. de vida para los trabajadores. ¿no? Entonces, eh, aquí hay una incoherencia total el empresariado al hacer esta denuncia está únicamente precautelando su interés económico y no así el interés laboral. ¿no? Y... Ahí está el obstáculo para que no se pueda avanzar. Claro, eh, el obstáculo en realidad para que no se consolide está en manos de los empresarios que han eh, presentado eh, sus demandas correspondientes eh, en, el, en el campo jurídico, pero también se han ido organismos y a instancias internacionales para denunciarnos como si al reivindicar un derecho laboral estuviéramos en realidad con la intención de dañar económicamente a los empresarios dueños de medios. ¿no? Quiero hacer referencia, ministra, aprovechando la visita a. a, a precisamente esto que usted señala, ¿no? Eh, tenemos un impedimento ahí, se necesita avanzar, hay que impulsar de qué depende y también de los derechos laborales de reporteros, periodistas, eh, camarógrafos, sonidistas, realizadores, en fin, eh, para que un medio de comunicación, eh, para que podamos llegar nosotros como medios de comunicación en la radio, en la prensa, existen muchas áreas, y muchos trabajadores de los medios ¿no? de comunicación. Sí. En ese tema, derechos laborales lo que ha conseguido el trabajador de los medios de comunicación sí eh, anualmente y, y este es un beneficio uh -huh. que no solamente lo tienen los trabajadores que no solamente lo tienen los trabajadores de los medios de uh -huh. comunicación usted sabe de que si mira el histórico de cómo eh, antes del 2006 cómo eran los porcentajes de incrementos salariales versus los porcentajes de incrementos salariales de los 12 años de nuestra revolución, uh -huh. va a encontrar las grandes, las grandes diferencias, ¿no? Entonces, ahí ha habido una política pública de Estado de eh, reivindicar derechos que tienen que ver con el salario. Uh -huh. eh, los trabajadores de la prensa también se han beneficiado con otras políticas que no solamente han estado dirigidas a los periodistas o a los trabajadores de medios de comunicación, como, lo, como el doble aguinaldo, es decir, beneficios que se trabajaron desde el Estado para los trabajadores en general y que tuvieron una repercusión eh, muy importante en, en nuestro gremio. ¿no? Este tema del, eh, del seguro de vida, que se lo ha trabajado juntamente con ellos y de muy buena fe, conociendo cómo es el trabajo periodístico, los riesgos que hay en el ejercicio del periodismo también eh, que no hemos logrado consolidar porque hay, hay de por medio una, una decisión también empresarial que ahora la denuncia incluso como una afectación económica por parte del gobierno que eh, imposibilitan la consolidación de eh, este estos beneficios ¿no? para los trabajadores esperemos que esto se pueda avanzar Consideramos importante porque el trabajo que realizan eh, los periodistas, camarógrafos, sonidistas, a todos nos ha tocado, ¿no? realizadores, en fin, el trabajador de la prensa, en uh, momentos, es muy riesgoso, ¿no? Lo hemos pasado, sí. ha estado en conflictos y se necesita impulsar también aquello. Sí, eh, es un trabajo que tiene, implica un cierto riesgo, ¿no? Uh -huh. No es tan fatídico ni tan dramático. No. no. Nosotros, usted lo ha debido vivir, ¿no? Lo vemos como parte, de, como gajes del oficio, ¿no? Exacto. Entonces, y cuando estamos ahí metidas o metidos, eh, no lo sentimos tanto como probablemente lo pueda sentir nuestra familia, que mira que de pronto un camarógrafo se cayó en una cobertura o que de pronto fue eh, víctima de violencia en una manifestación callejera, digamos. O los horarios también, que es una, una de las y conquistas, ¿no? Los, los así, horarios en los que trabajamos, ¿no? Así es, ¿no? Eh, los horarios, fíjense de que eso es un tema uh -huh. que lo arrastramos de siempre. Yo me acuerdo que los últimos años que hice periodismo llegué a trabajar 12, 14 y hasta 16 horas en un solo día y nada, nunca existieron en realidad horas extras, ¿no? no han existido jamás. Entonces, este ¿qué suele suceder en otras profesiones? ¿no? Es un trabajo sacrificado, son reivindicaciones todavía pendientes. Eh, hay que trabajar mucho no solamente con nuestro gremio, sino también nuestro gremio con los empresarios. ¿no? Porque no es solamente el gobierno que se debe enfrentar al empresariado, que ya lo hemos hecho a través de la aprobación de estas uh -huh. normas. ¿no? es también el gremio que tiene que trabajar también con sus empleadores. ¿no? Quiero agradecerle, Ministra, por habernos acompañado, nos hemos anticipado un poco, es el día de mañana y bueno, es el día de todos los trabajadores en los medios de comunicación. Muchas gracias y bueno, muchas felicidades eh, a usted y por intermedio de usted también, a todo el equipo de Aviala, a los compañeros y compañeras que ejercen este noble oficio. ¿no? Un oficio que sin duda es, lo decía, y así lo sentimos, de servicio de informar, de llegar a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación.